Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, escuchen, tenemos ofertas diarias, ¿bien? ¿Por qué estoy poniendo esto hoy básicamente? Porque ayer estaba jugando en pelotón con unos amigos y me dicen Che, ¿qué es la oferta diaria? ¿qué es la oferta diaria? Y yo medio que los cargaba así como, son ofertas diarias O sea, no, no hay mucho que, que, que, que, que investigar Bueno, pero les traigo acá las noticias porque... A ver, mucha gente no está enterada o entra al juego y solamente juega. Bueno, acá están andando para decirle básicamente qué es esto. Esto no lo dejen pasar, chicos, si, si tienen la posibilidad, ¿bien? ¿Por qué? A ver, siempre y cuando sea una oferta real y esté buena, ¿no? Obviamente, te dicen, sí, te vendemos el Super Pershing a 100.000 de oro y no lo compres, bro. ¿Entendés? O sea, está buena, cómprala. Si no, no. Comandante, has estado navegando en la tienda Premium en busca de una oferta ideal, pero no pudiste encontrar... Nada de tu agrado, ¿estás cansado de las ofertas semanales regulares para todos? ¿Estás buscando algo especial, algo épico e incluso legendario? Las ofertas diarias te permiten ahorrar mucho en artículos del juego Tiempo de cuenta premium de WOT e incluso vehículos premium Bueno, comenzó el jueves, es decir, ayer Pero eh, finaliza el jueves 19 O sea, tenemos una semanita de ofertas diarias, ¿bien? Bien les leo esto y después les digo cómo funciona. Es muy es muy, muy muy sencillo, es facilísimo. Eh, obviamente estoy en la página oficial de, de, de, de World of Tanks, ¿no? Eh, las ofertas diarias cuentan con descuentos y rebajas en todo lo que el corazón de un comandante de tanques podría desear. Incluso tiempo de cuenta premium de WOT, vehículos premium, reservas personales, paquetes de monedas y más. Visita la página web, atrapa las cartas que vuelan con el tornado y dales la vuelta para revelar las ofertas. Se dividen en tres niveles, ofertas diarias, épicas y legendarias, que prometen los mejores descuentos. Puedes elegir y adquirir hasta cuatro cartas de ofertas especiales cada día, algunos descuentos solo están disponibles a cambio de dinero real, y otros se compran directamente con oro del juego. No dudes en aprovechar una buena oferta Porque finaliza al día siguiente Es decir, tiene solamente validez por un día Echa un vistazo cada día Para no perder la oportunidad de conseguir una oferta Legendaria Bueno, yo cliqué aquí en obtén tus descuentos y vas a ver que Ves que por atrás pasan esas cartas Bueno, tenés que ir agarrándolas bueno, A mí, en mi caso personal, me tocó esto, ¿bien? Que dice Legendary DL Booster Pack Very difficult en English eh, Cliccas acá, show more, o sea, ver más. Y ahí te dice lo que trae: 5 reservas personales por 300 de experiencia. 5 reservas personales uh, de experiencia por una hora. 5 reservas de 50% de créditos por una hora. Y misiones de 15 misiones de por 5 en una victoria. Todo esto por 500 de oro. Sería una oferta, ¿no? Eh, la legendaria: 5, 10, 15 por 500 de oro. Ok. Eh, después tenés la épica, ¿bien? O sea, vos tenés que ir agarrando cuatro de estas cartas que van volando. No se olviden son cuatro. No, no, no, no, no, no agarres menos. Eh, épica. Currency pack. O sea, épica. Oferta épica. Eh, 500 de oro y 500.000 créditos por 110 pesos. Argentinos, ¿no? 110 ars. Eh, 500 de oro y 500.000 créditos. Esta sería la épica. Después en los comentarios déjenme qué les parece. Si les parece una, una pedorrada o está buena, no sé. Ustedes dirán. Ustedes son los amos. Eh... Después tenés esta. Eh... M4 Improve. El M4 Improve es un tier 5, mediano, americua... americano. Eh... Y cuesta 211 supuestamente, según esto. Pero me lo venden a 126. Eh... Te tendría que verificar que esté 211, no me acuerdo. ¿no? Bueno, entonces la, la cuestión es, te venden tripulación al 100, espacio de garaje, 25 misiones por 5 y el M4 Improve por 126 pesos argentinos. Eh, lo que sería algo así como un dólar y medio, más o menos, para que tengan una idea por los que no sean de Argentina. Y legendary deal, eh, tenemos otra legendaria. 30 días de cuenta premium y 30 misiones de por 5, ¿bien? Y un booster de por 5 por 260 pesos argentinos. Justamente el otro día estaba viendo eso. Eh, y con Mikeas. Y estábamos viendo que valía. Creo que él me dijo, si no estábamos mal equivocados, que. Si no estoy equivocado, que los 30 días con el cupón de descuento de Nando Capo, mis CFAP. Recuerden poner ese código, chicos. No se cuelguen, no se olviden. Eh, esperen que se los voy a recordar. De paso voy a poner acá la gente que ganó. Que agradecemos siempre a la gente que ganó. Y acá tienen el codito arriba. Como siempre se los dejo. Nando Capo, Miss 11 1120. Con eso tenés misiones para obtener descuentos del 10, del 15, del 20, del 20 y del 30%. En la tienda premium, chicos. O sea, no lo dejen pasar. Bien. Y. Eh, Nada, estamos sacando de las cuentas más o menos Y vimos que con un cupón de descuento del 20% Estaban algo así como 230 pesos argentinos eh, Si no mal recuerdo Los 30 días de la cuenta premium Con lo cual acá me está vendiendo Los 30 días, 260 Más eh, 30 misiones de por 5 De XP, ¿no? De experiencia Bueno, no sé Yo la verdad es que para... A mí en lo personal está... Me compraría poner la primera por, la... por tener reservas Lo que pasa es que ya tengo, no sé, tengo más de 200 o 300 reservas Con lo cual no sé si me termina de cerrar mucho esto Bueno, los créditos siempre son bienvenidos Creo que es un, el bien más preciado del juego, ¿no? El crédito, los créditos Y los más caros Es más caro comprar créditos que comprar oro en la tienda premium Y fíjate que acá arriba te dice lo que tenés de oro y lo que tenés de créditos, ¿no? Eh, 500 de oro y 500 mil créditos eh, Por 110 pesos La verdad es que no sé cuánto vale Pero vamos a hacer una cosa eh, Vamos a poner World of Tanks Y vamos directamente a hacer la Vamos a hacer la verificación ¿no? Porque ya que le estamos haciendo un video de esto Vamos a hacerla completa eh, Mis cupones Recuerden que estos cupones son los que ustedes van a obtener Chicos, 10% vea y del 30%, mi creador favorito, 30% de descuento, 10% de descuento, 15% de descuento, 20% de descuento y 30% de descuento. Todos estos cuatro cupones para comprar en la tienda Premium los pueden obtener si ponen mi código. No se olviden, no se cuelguen. Eh, vamos a tienda Premium. Por ejemplo... Eh, a ver, déjame ver el, el M4 Improve ¿Bien? A ver, vamos a analizarlo así Supuestamente tendría que estar Vamos a buscarlo eh, No sé si va a estar, pero bueno Debería Calculo No, no está ¿Cuánto vale el resto de los Tier eh, 5? Entre 188 y 210 Ars Ars Sarge. Entre eh, 188 y 215 Y este me lo venden por 126 No estaría mal esto, ¿no? Está bastante barato O sea, 211 mm, tampoco Pero tendría que estar 180 y pico, que lo venden a 126 Es un descuento de 50 pesos Un 30% más o menos Sería como tener algo así como un cupón ¿bien? 500 de oro y 500 mil créditos 110 ARS eh, A ver especiales 500 de oro y 500 mil créditos No me acuerdo si hay un tipo pack de esto a ver. De paso Lo que hay en la tienda premium chicos Está el Defender Eh... 152 Ah, no entiendo por qué te venden el Defender con el Camo y sin el Camo. Al, al PP no. Bueno, sobre gustos, colores. hice um, dos Shielded, creo, me parece. Y el, el. azul La ISU. 122. Eran 500 de oro y. Acá. A ver. Esto que tiene, 1700. No, no, tiene que ser algo más chiquito. No, no no hay. No hay. No, ahí me parece. A ver, Oro. Tendría que ser un kit starter. El inicial, digamos. 500 de oro. Starter. No, claro, este vale 200 y te da 1700. Claro. Ah, te da un, un espacio de garaje y un día de cuenta premium. 500 de oro por 110 SARS. 500 de oro por 110. Están cobrando los créditos. No sé. Yo sé. 110 ar por 500. Prefiero tener 1250. Y los créditos hacerlo dentro del juego, ¿no? O sea, usas una reserva de créditos y te compras el oro por afuera. Eh, esta para mí... Pero ya te digo, si es algo que estés muy muy jugado con los créditos, pero... Ya estás pagando 110 los 500 de oro. Si me, acá me decís, no sé... Eh, Ponele 800 o 900 de oro, te banco 110 ARS. Pero por ciento. ¿Cuánto dijimos? Por 134 tengo los 1250. No, no sé. No sé. Mm, me entró la duda ahí. Los 30 días de cuenta premium, 260 ARS y 30 misiones. 30 días de cuenta premium. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, chicos cuenta premium, pusiste mi código vamos a, vamos a hacer vamos a sacarnos las dudas, ¿no? suponte, vamos ahí, o suponete vamos acá, pum comprar, 252 ARS aplicar cupón suponte que eh, el de 20% ver todos los cupones eh, o el de 30, mirá. me termina costando 201 y el de 30, 170 pesos o sea, por 170 pesos, con mi código de Nando Capo, mi CCFAP, tengo 30 días de cuenta de por 176. Acá por 260, o sea, mmm, no sé, chicuelo, no sé. Por eso les digo, evalúen en función de lo que a cada uno le conviene y lo que tiene en el garaje, ¿bien? A mí de estas cuatro, la verdad es que no sé si compraré alguno por, por capricho, porque creo que el improve me parece que no lo tengo. Puede que lo compre, tal vez, no lo sé, no estoy seguro, no, no estoy seguro pero pero ya te digo estoy entre esa y esta pero más que nada por ya te digo, por la reserva, reserva de créditos es lo que más me interesaría de esto pero también tengo un montón de reserva de créditos con lo cual tampoco es que me desespera y en todos y tengan en cuenta que pronto no falta mucho para las cajas navideñas así que vayan guardando para eso también ¿eh? así que bueno amigos hasta acá fue este videito más o menos informativo y, y para que ustedes estén informados y al tanto no de de lo que tiene que ver con estas ofertas diarias. En un rato estará saliendo la oferta del día. Son en exactamente las 7.02 de la mañana, así que alrededor de las 8.20 de la mañana de hoy viernes 13, viernes 13. Que tengan un hermoso viernes 13 de terror. Está lindo para esta noche comerse un heladito. Y ver una peli de terror ahí en Netflix Así que, bueno chicos Les mando un saludo gigante, cuídense Y déjenme en los comentarios ¿Qué le parecen a ustedes las ofertas? En base a todos los que estuvimos ahí analizando y sacando cuentas Y, y demás eh, qué, ¿Qué les parecen? Y en sus países Porque estos son pesos argentinos Díganme sus países porque sé que me ve gente de Chile Gente de Colombia, gente de Venezuela, gente de Panamá Gente de México, gente de Perú Así que, gente de Uruguay Así que bueno, un saludo para todos, gigante. Y díganme en los comentarios, déjenme ese like también, por supuesto. Y suscríbanse qué es lo que piensan, qué les parecen las ofertas, si están buenas o lamentablemente no. ¿Qué piensan, chicos? Les mando un saludo gigante y nos vemos en la próxima. Chau chau.